El primer evento de Pardo lo realizan en Victoria. Cuéntanos. Bueno, antes que nada, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por recibirnos. Eh, lo que queremos hacer puntualmente es convocarlos a una propuesta que Pardo ha traído a la ciudad de Victoria, eh, entre otras cinco y cuatro ciudades más que se van a sumar a este proyecto en 2017, que es el 10K Tour Pardo LG. Ese es el nombre, 10K Tour Pardo LG. Son concretamente cinco carreras dentro de un circuito en cinco ciudades del país que lo que busca es llegar a la gente, o una especie, de hablamos fuera de micrófono, eh, una devolución a la gente por eh, elegir a Pardo, por eh, todo lo que le brindan como clientes, por confiar en una firma que tiene un respaldo y una trayectoria enorme en todo el país. Y de ese modo entonces estaremos llegando el 2 de abril, que es un día domingo, con una carrera que tiene dos distancias, 10 kilómetros y 3 kilómetros, convocando a toda la gente de Victoria y de localidades aledañas.